A esa litro le faltan los fideos Sopa, calor de agosto, presión de tarro Dando vueltas a lo mismo todo el rato Al vacío, no te tiras ni al suelo Deja de presumir de polla Memos, putas sin precio Zorras malignas, joder por gusto Por daño no lloro Maleficio, mal de ojo me lo quito cajo, escritor energúmeno Dolor sordo, ayer agudo yo soy ofendido, estoy hecho Religaré de la mano con el universo Puro, aspirinas, píldoras, paso de drogas legales Ganja, camello no amistad, producto por capital y adiós muy buenas Situaciones con rehenes estiran lo inevitable Jodido día de suerte, agradable noche para morir El mundo es precioso, amo el origen no lo que somos, soy del X, su hermano muerto en el suelo del baño, juzgado por lo que fui en American History X, después de un cambio brusco solo con abrir los ojos, el odio es un lastre y la vida corta en este cuerpo, a veces es demasiado tarde, piensa dos veces, salí del coño de mi madre con los párpados bien separados, a gritos, me considero bastante observador. Pero se degradan, solo dais pena Siempre tiene que haber una meridil Una bragas es que mirar mientras te la lían juegan contigo, dejarían de hacerlo Si lo conocieras el juego Cortinas e hilos, no es real todo lo que percibes No deja de ser real porque no lo percibas A tu cerebro no le importas, pillas A tu cerebro no le importas, pillas Siempre tiene que haber una Merylin. Unas bragas que mirar mientras te la lían juegan contigo, dejarían de hacerlo Si conocieras el juego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 Cajo, escritor en argumeno